No es, no es fácil pa pasar esa calor. En, es necesario en, tener trancadito. la información adecuada para desarrollar el día. Sí, sí, sí, así es. Bueno, como tema central, nosotros tenemos que el presidente Danilo habla sobre reapertura Pueblo descalonada. Dominicano, nuevamente me dirijo a todos ustedes para hablar... Sí, sí, sigue de Descalonada, micro y pequeñas empresas que podrán iniciar labor a partir del miércoles. A partir del próximo miércoles 20 de mayo se permitirá que diversas empresas, de acuerdo a su tamaño y al número de empleados, retomen sus operaciones, informó anoche el presidente Danilo Medina. Las microempresas que pueden tener hasta 10 empleados podrán trabajar ...hasta 5 empleados o no más del 50% del personal. Las pequeñas, que son aquellas que están dentro de 10 a 50... ...podrán trabajar un mínimo de 10 personas... ...y no más del 50% de sus empleados. Y las medianas y grandes deberán operar como máximo... ...con el 25% del personal en la primera fase, destalló el mandatario. El presidente anunció además un programa de apoyo a los trabajadores independientes que no han podido obtener el sustento eh, el sustento y el de su familia por las medidas de distanciamiento interpuesta por la pandemia. En cuanto al ámbito político, dijo que el gobierno pondrá todo de su parte para que se celebren las elecciones generales, presidenciales y congresuales, pese a que eso, eh, supone un desafío político ante la pandemia. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente eh, Danilo Medina. Escuchemos. Ustedes, para hablarles de la evolución en nuestro país de la pandemia de COVID-19 y sobre todo para darles a conocer los próximos pasos que vamos a dar a la luz de las informaciones que contamos en este momento. Como saben, ya hace más de dos meses... Estamos haciendo frente a esta situación sin precedentes en nuestro país y en el resto del mundo. Durante estas largas semanas que han sacudido a la humanidad como no lo había hecho ante ningún acontecimiento desde hace décadas, el virus ha llegado a infectar a más de 4.4 millones de personas y provocar la muerte de más de 300.000 personas en el mundo. Solo en Estados Unidos hay más de 1.5 millones de personas infectadas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 el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, uso obligatorio de mascarillas, tanto en el trabajo como en las calles o en cualquier lugar público, además del lavado de las manos. Muchísimas gracias. Eh, ahí estuvimos escuchando parte del, eh, o fragmento de lo que fue el discurso del presidente Danilo Medina, especialmente eh, donde él se refería a las medidas escalonadas y también al nuevo horario del toque de queda en este momento vamos a pasar a la participación Francis que tú estás de primero para sí, que mira, nos dé tu opinión sobre este tema tan importante fíjate, ya teníamos el sábado, había yo eh, eh, puesto en mis redes sociales que somos conscientes, ¿verdad? ¿verdad? de que ahora el presidente debía de emitir un nuevo decreto pues, que se extendía un plazo más de la excepción y que tendría que tomar las medidas de apertura programada o la pospondría, fue lo primero. Y eso es correcto porque ya veíamos en el ambiente una especie de desmonte social del mismo proyecto de cuarentena. Mucha gente ya se iba percibiendo que no estaba en sus casas, sino que estaba haciendo alguna actividad y eso proyectaba que esta semana y luego del anuncio que hicieran los empresarios, los comerciantes, uh -huh era una encrucijada que tenía el gobierno, porque sí o sí. Y qué bueno que haya tomado las medidas para ir proyectando, y por primera vez escuché lo que yo siempre he pedido, que alguien me dijera en qué etapa estábamos, y ahí yo estoy un tanto confundido porque creí que la etapa donde estábamos era el 19 de marzo, era la primera etapa, y que progresivamente las próximas eh, extensiones que han venido, esta la tercera o cuarta, tercera, la cuarta, la cuarta, ya tendríamos un nivel de información, y a esta fecha que él está poniendo la del desmonte, me preocupa más porque no tenemos el perfil epidemiológico más que un informe general de cómo está América Latina y Europa. Parece ser que el pueblo dominicano tiene una buena infraestructura orgánica que ha podido combatir incluso en sus casas esta, este virus. Pero el presidente al final politizó su discurso, donde primero quiso desvirtuar que el Estado está muy interesado en que no haya elecciones y lo colocó de primero de que está haciendo los esfuerzos porque el próximo 5 de julio habrá elecciones y el 16 habrá un cambio de autoridades. Pero lo proyectó muy sabiamente quien hizo el discurso con el apoyo del pueblo dominicano para darle continuidad a todo este desarrollo quiso equiparar a su candidato y proyectar la visión política que él tiene Partiendo de esto que él dice que ha hecho, y recuérdense que yo critiqué algo, no tiene forma de definir qué cosas ha hecho, sino porque tendría que hablar que Gonzalo ha hecho tal y cual cosa que debió hacer el Estado y no un candidato. Bueno, muchísimas gracias, Francis, por tu comentario. Carolina. Gracias. Eh, mira, realmente esto representa un desafío para los dominicanos y el comportamiento propio de, de cada uno de nosotros, lo que se estila, el accionar del día a día, eh, el nivel de responsabilidad de educación que ciertamente a veces se dificulta. Estamos hablando en un ámbito económico, empresarial, pequeñas empresas que tienen en sus manos en este momento la responsabilidad de que nosotros podamos continuar en esta desescalada de que pueda haber una segunda fase, el impacto que tenga este primer, que eh, esta primera apertura, pues eh, afectará eh, de manera directa la segunda, que me parece que para el primero de junio, eh, decía el presidente. Entonces, entre, en ellos está la responsabilidad, todos estos sectores que van a abrir este miércoles 20. El tema de las elecciones, eh, de que gente que plantea, y bueno, y Francia acá lo ha dicho, de, que desde el gobierno hay un interés de que no se realicen. Yo no estoy tan segura de esto. Más allá de, de las... De, de algunas cosas que nosotros podemos resaltar del mal manejo propio de la pandemia Dime, en diferentes países del mundo. Una de las cosas que sí estoy segura es el, el manejo de los recursos, que no ha sido transparente, como que no hemos visto todos esos fondos que se han recibido. De hecho, me llamó la atención que el presidente eh, Medina decía que él ha rendido su cuarto informe a la, a la Cámara Legislativa de cómo se han manejado estos ingresos, Gracias. y de hecho me, me interesa, y voy a tratar de contactar a algún legislador para que nos explique eh, si ciertamente han de, recibido estos informes de, de manejo de los fondos, que es una parte de la que se ha criticado mucho, y el manejo de, de la pandemia en el país, todos los países, es en el camino que han ido pues, buscando eh, manejarlo de la mejor forma, es algo nuevo, y no se conoce. Y, o sea, lo que cuando planteo esto del manejo del gobierno ante la crisis, eh, el tema de los recursos es lo que más se ha criticado y ese planteamiento de que desde el, desde el gobierno se está buscando que no se realicen elecciones no me parece del todo. De hecho, nosotros vemos a una Junta Central Electoral muy decidida con esto desde... Desde hace semanas la vemos, ya en los medios vemos la publicidad, haciendo los acuerdos para que se dé con todo el protocolo necesario de que la gente participe. Entonces, esa parte de que, que se busca eh, crear ambientes o condiciones para que no se realicen las elecciones no me parece. Y eh, lo otro es que está en las manos de este grupo de sectores que van a abrir, que nosotros podamos seguir avanzando. Responsabilidad, protocolo, norma, y hacer que sus clientes y personal y adecuación de las instituciones o empresas pues cumplan con todo el protocolo, nosotros podremos seguir adelante. Muchísimas gracias, Carolina. Amado José Rosa. Sí, gracias, Fulvio, y gracias a los demás. Mira, eh, con relación al informe que decía Carolina, el informe no creo yo que esté obligado el presidente de la República a incluir la parte económica. Incluye, porque el informe básicamente es al Congreso donde se le eh, informa precisamente eh, cómo se desarrolló el, el, el estado de emergencia. ¿Por qué? Bueno, porque eso es, eso es parte, eso es producto de la del estado eh, en el Estado democrático hay, un, hay una, una, una situación, una circunstancia de contrapeso entre los poderes, o sea, de, auto, de, de, de vigilancia mutua, y la ley así lo establece. Pero el aspecto económico no creo que sea el Congreso el indicado para recibir ese informe. Eh, podrá hacerlo a otra institución, pero no al Congreso. Lo que quiere decir que si no aparece ahí no se estaría ocultando nada porque no es el lugar... Adecuado. Ahora, volviendo, volviendo al tema básico de la intervención y del tema colectivo que tenemos en este momento, hay que ver el asunto de la siguiente manera. Una preocupación que yo he tenido siempre, la acaba de externar Carolina Medina, cuando habla de ojalá los comerciantes puedan controlar esto, yo no creo que vaya a pasar. El, el, nosotros somos un país de desordenados, nosotros somos un país de rebeldes, nosotros somos un país de gente que, aunque sepamos uh -huh. que estamos mal parados en una esquina, la gente, señores, se para en el asfalto, Ay. en la calzada, ¿no? Por donde transitan los carros y usted le toca bocina y lo que hacen es que te mientan tu maldita madre. Ay. Ese, es el, sí mismo, ese, eh. ese es el pueblo. Sí, sí. Ese, es el, ese es el pueblo dominicano. La gente sabe que está mal parado que no debe estar ahí, que su lugar me cese. Pero con todo y eso, él se molesta con el conductor porque el conductor le tocó bocina o, o, o, o, o le pasó muy cerca. Pero ven acá, muchacho o muchacha. Amado, ¿Quién está mal tú? ¿No yo? Dime, bien. te ha pasado que a veces Dime. tú vas por la calle en tu vehículo y una persona cruza y como que comienza como a desafiarte, ¿sabes? Y comienza a caminar despacio a ver si tú eres capaz de chocarlo. Pero ven acá, mi hermano, usted es el que está... Sí, Oye, sí. Y, tú, y tú cruzas un semáforo verde y el motorista que se metió en rojo al final te dice una mala palabra. Sí. Pero venga acá, por claro, Dios, quien está mal eres tú, no, no yo. Esto eso mismo se va a aplicar en esta primera ¿tú? fase, amado. ¿Tú entiendes qué podría pasar? Ah, sí, ¿Qué no cosa? Pensé. ¿Qué tú dices? No, no el, te entiendo. El comportamiento ya, desordenado ya, de la gente. Ah, sí, que sí, sí. Yo sí. Que todo. Vamos a ver, vamos a darle la oportunidad pero mira mira mira mira es tan, es tan fácil tú te crees tú te crees que un comerciante que tiene ah, sí. eh, cuánto vendiendo Muy de bueno, alguna bueno, manera palo, eh, no trabajando por ejemplo porque lo, en los supermercados lo, lo, lo, los los alpacenes los colmados han guisado en esta sí, sí, sí, Oye, pero bueno, pero otra... brillado. ¿Qué, ¿Qué han, han brillado han brillado los supermercados que han brillado los supermercados dice Francia. pero claro entonces, imagínate tú un negocio que haya que, que, que no haya podido abrir por su por su característica. ¿Tú te crees que va a salir a la calle ese tipo a decirle a los clientes, óyeme, eh, tú tien, tú que estás aquí tienes que ponerte allá en el fondo de la fila porque tú no estabas y tienes que tener una distancia, se le van a ir. Y ellos pensando en eso, van a dejar que la gente haga su desastre allá afuera y ellos van a vender. Ahora, cuando tú entras a la tienda, tienes que ordenarlo. Por eso es lo que yo digo, indudablemente que nosotros estamos para probablemente condenados a una segunda ola. Y no se sorprendan cuando eso pasa. ¿Por qué? Porque somos un pueblo de maleducados, somos un pueblo de desordenados, somos un pueblo que no tiene esa... Eh, y, y hemos ido desarrollando una actitud, de, ¿cómo, ¿cómo le diría? Eh, eh, muy, muy, muy, muy mía, muy yoísta, muy poco solidaria con los demás. El dominicano en los últimos años es un dominicano que piensa en sí mismo, que no le importa el vecino. Por eso le suben una música a todo lo que da y ustedes oyen las quejas todos los días en el mismo programa, que pusieron una música, porque a la gente no le importa, me importa que yo esté oyendo mi música yo estoy en mi casa, ¿y a mí qué me importa? Entonces, esa actitud es la que se va a manifestar en las calles. Y lamentablemente, si no hay forma de controlarlo, volveremos a una, a una segunda ola bueno doctor ojalá y así no sea Yerlán, la ojalá ojalá yo esté equivocado bueno, yo me alegraría de estar equivocado sí. bueno con relación al discurso del presidente Danilo Medina eh, pudimos constatar de que naturalmente la, la parte de los detalles lo dejó para que lo diera a montarlo eh, suponemos que en el día de hoy él habló sí, en claro. términos generales cuando hablaba de, de quienes pueden abrir y quienes van a continuar cerrados ahí fue específico La porque él dice, dice que por ejemplo eh, los las actividades deportivas eh, se mantienen cerradas se mantienen eh, cerrados los conciertos los cines los teatros ese tipo pero se que, que dejó abierto el espectro de, de todas las empresas que pueden abrir entonces entendemos que ahí se incluye también, y la, y la sí, se incluye ahí a los salones, se incluye a las peluquerías y, y entonces ver cuál sería el protocolo que se va a utilizar en estos lugares. Ahora bien, eh, ¿qué es lo que qué, qué, sí yo creo que él dejó eh, y debió explicar la parte del transporte? Porque dijo que solamente va a trabajar el transporte estatal. Y naturalmente, por Muy ejemplo, bien. aquí en San Francisco, de San Francisco a, a Santiago, de San Francisco a la capital, no hay transporte estatal. Entonces, esa parte creo que el, el presidente debe reconsiderarla y en, el, y en el día de hoy, a través de su ministro, explicarle eso a la población y ojalá que haya un entendimiento ahí con, con el sector de transporte. ¿De qué manera? Yo no sé, para eso, para eso lo tenemos ahí, para que resuelvan. Por ejemplo, si en un carrito... De, de, de la libertad en San Francisco de Macorís se montaban cinco, pocas se montan tres y entonces buscar la forma de que el gobierno subsidie de la forma que siempre lo ha hecho porque siempre le da muchísimo beneficio a los choferes, a los transportistas eh, buscar la forma de, de crear un subsidio ahí para los choferes durante eh, perdón, esta, esta etapa de, de, de la pandemia, igual que el transporte interurbano, por ejemplo de aquí a Santiago si antes montaban eh, 40 gente en una guagua bueno, pues que monten 20. Y entonces buscar la forma ahí de que, de qué que sé yo, subsidiar la cuestión de, del combustible, no sé. Que aunque ellos tienen muchísimo subsidios, los lo, lo transportistas, eso, eso viven como ricos. Eh, pero bien, lo, sí, sí, hay que decirlo. Claro. Aquí nosotros, nosotros no pagamos muchísimo gasoil muchísimo gas, y que se lo dan a, lo, a los choferes de, eh, en subsidio. La mayoría de choferes tienen aquí subsidios de combustible. No pero bien, no. en este caso, es importante que se le busque eh, una salida. Salomónica esto porque realmente como que el presidente ahí dejó a todo el mundo como, ¿y ahora qué hago? Porque no hay transporte estatal aquí en San Francisco ni en la región ni siquiera. Creo que en Santiago eh, hay, hay eh, onza pero aquí no la hay, entonces es importante ese tema que él lo dejó, eh, lo dejó ahí en duda y es importante. Que eso se le busque un bajadero porque va a traer un problema. Ahorita ustedes van a ver que va, va a traer un problema. Con relación pero, a... el transporte público funcionado, el, el de la libertad, esos carritos, ah, los tú eh, ¿es, es, es, es, es, pero... Ese es urbano. Ese es urbano. Sí, pero como quiera no, podía, no podían funcionar. No, debieron. no, no, no Yo debían. funcionar he visto, funcionar. sí, es verdad. Ya, eh, he visto guaguita. Sí, conozco gente que usa esos carritos. Entonces, en sentido general... Eh, me interesó la parte que mencionaba Carolina, lo del informe. Yo quisiera también ver si realmente los legisladores han recibido el informe del estado de emergencia de parte del Poder Ejecutivo, porque si lo, si lo han recibido y no han dicho nada, están siendo irresponsables, porque el pueblo tiene derecho a saber verdad, qué claro. ha pasado con, con el dinero, con lo que ha recibido, con todo esto, cuáles han sido los acciones? resultados, qué es claro. importante Debería que lo sepa. Y claro. el presidente dijo que le ha informado el Poder el Legislativo todo lo que ha hecho, así que vamos a esperar que un legislador de lo de nosotros eh, de aquí de la provincia a nos informe, llamada, Franklin ¿cómo se llama el otro? Eh? El Olmedo eh, Olmedo. Miledi, eh, mi que nos informe de si realmente recibieron esto y que pres, por favor que nos den información de qué senador. ha pasado, entonces Yo, en conclusión Sí, sí, no, no termina, termina, en concluido. conclusión entiendo que ha sido eh, buena ¿verdad? lamentablemente hay que decirlo no así, buena la decisión del presidente de abrir un poco la economía sabiendo, sabiendo que, como decía Amado, va a venir un rebrote, ha pasado en todos los países del mundo, porque ahorita van a criticar eso también, no, en todos los señores, países del mundo que se ha abierto la señores, economía, hay un rebrote, en Fra incluyendo, en Francia, incluy en sí, Francia, incluyendo Francia, pasó en Alemania, sí, pasó en... Sí, sí, en, sí. en Qué en Corea bien. del Sur ha pasado en, en todas partes del mundo que cuando abren la economía hay un rebrote y entonces un rebote y entonces comienzan de nuevo a cerrar la economía paulatinamente. Pero vamos a esperar que la, los dominicanos nos comportemos como ningún otro país del mundo y que aquí eso no pase. <risa> Estoy pidiendo mucho. Habló. No, no. Lo bueno, lo bueno es ¿verdad? que, que Habló. estamos. Lo bueno es que estamos pidiendo. A, lo bueno es que estamos ante un país que ha sabido manejar el asunto de la pandemia mejor que los países desarrollados. ¿Cómo? Sí, ¿Eso, sí, ¿eso no? eres tú que estás diciendo no, eso? No, no. no pero, pero señores, pero yo no, me voy a parar lo, lo, aquí. Lo digo de aquí. No, una, pero yo me voy a ir de aquí. Lo digo de una manera sarcástica. He escuchado dos compañeros. Eh, ¡Enfócalo! Lo digo de una manera sarcástica. Ah. Ah. Como nos ay, hemos mano, manejado ay. también, ay. no va eso a haber va ningún pasar. tipo de problema. Lo digo de una manera sarcástica. ¿Pero tú tienes señores, que se ha manejado mal? Aquí hay una... Pero no para tanto. Ah, bueno. Aquí hay... Una economía soterrada que siempre ha estado funcionando. Los puntos de droga no se han parado en ningún momento. Y también... No, ahora al, al contrario, aumentaron. Porque la sí, sí, no. pandemia y la presión psicológica, eh. eso ayuda. Y también... No, no el Pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo ustedes no? saben? ¿Lo miden eso? es una forma de medir los no, puntos de droga. Con más fe están robando ahora. Y también hay empresas... Pequeña, mediana y grande, que tienen una puertecita por atrás. Sí, es verdad. Que siempre sí. han estado funcionando. Y talleres. Sí. Entonces, esta, re, esta reapertura hace tiempo que pasó. No es que va a venir en un 100%, puede venir en un 50%, o incluir a aquellos chiriperos que incluye el sí. presidente, uh -huh. aquellos que son el día a día, pequeños talleres, alguna cosa. Yo tengo el ejemplo de dos personas cercanas que tienen sus talleres y lo están haciendo desde la casa por ejemplo Exactamente. y, y salen, salen a, mecánico, y salen y a la calle sí, sí, sí. Me, mi sí. No, mecánico como vive en un barrio medio escondido sí. él llama a la gente, fulano, yo estoy aquí cualquier cosa en mi casa nos sí, juntamos en tal sitio para yo indicarte donde esté", porque es sí. un hoyo una, una cita, esposa, una cita de amor oculta pero no sí pero no han dejado de trabajar, muchos de ellos. Así es. Lo otro Así es. es que parece interesante el hecho de querer eh, ya, por la misma presión del pueblo, empezar a abrir. Porque, señora, no es fácil estar aguantando el calor en la casa, estar aguantando el calor en un barrio no, eso, en una casa de cine, sí. en una casita pegada de cemento una con otra, eso es terrible pero no es es fácil. con los bolsillos vacíos Julio. y con los bolsillos Peor vacíos el no es fácil. Y, y el hecho de que las empresas pequeñas puedan tener cinco empleados no más del 50% y así también la mediana y la grande con otras restricciones un poquito, eh, con el 25% es sumamente importante pero la parte política donde dice el gobierno pondrá todo de su parte para que se celebren las elecciones generales presidenciales y No es que pondrá, es que tiene que poner es que tiene que ponerse en eso para respetar pero, la pero, constitución pero, y dice pero, pero, y, perdón, y, y dice eh, permíteme, perdón perdón que te interrumpa que sí. dices o sea, ¿Qué más entiende por ejemplo, tanto Francis? Lo, lo he escuchado varias veces con ese tema. ¿Y tú, o sea, qué más se debe de hacer? Porque es que se están reuniendo, la Junta Central, o sea, están haciendo. No, no, espérate, Carolina. Pero que sí, Carolina, a, hay que ayudarte a salir del apartamento para que. Se, Carolina, espérate. En semanas anteriores tú estabas muy consciente de que Ay. se estaba promoviendo y que los sectores y nosotros y yo, Fulvio, había una especie de interés de que no se dieran elecciones. Él, eso es un globo de ensayo, él, lo, él lo aclaró y lo despeja porque aquí va Exacto. a haber elección el 5 de, de junio. Acuérdate Carolina. Pero él lo que hace es un, un mensaje a la clase política, a todo lo que estamos pensando de eso, para él sacar la castaña del fuego a los que están promoviendo eso. Los abogados, Jorge Prat, Nacer Perdomo, Cristóbal Rodríguez, todos han salido escalonadamente a proyectar una idea de la imposibilidad y que había que extender el plazo. Carolina, eso tú has estado semanas, aquí. Pero bueno, Carolina, fue ese la es un es es ambiente fecha. político que ha estado latente. Él lo desmonta sí. supuestamente anoche. Dice, quita a nosotros. Está bien porque él es el presidente. Francis, Franci, para ¿Eh? ser honesto, Ay. no fue anoche, él lo había mencionado otra vez. Pero, el okay. presidente, si algo sea, habían dicho. Pero que lo dijo anoche, ya dentro de un discurso formal. Bueno, está bien, pero lo habían dicho. O sea, y eso sería no lo bueno, creo. pero yo no le creo. Vin, sí. eh. yo de ese... ¿Tú no le crees? Todavía no le creo. <risa> dice, dice... Porque al final dice que con el apoyo del pueblo, es decir, él está en campaña dice, pese a que no, supone... No, pero acá. Espérate. No se puede llegar a eso. Ah, dice... El mío. Con el apoyo del pueblo. Un presidente lo que debe esperar es el apoyo de su pueblo. Sí, ah, claro. claro. O sea, no, oigan no, o sea, lo, lo que dice. No de, lo de, dijo lo en, de, en el discurso de pedido de que hiciera el apoyo y contaba con el pueblo. Todos nosotros estamos apoyando lo que él dijo anoche sobre las medidas. No vea fantasmas donde no... No, lea al final, no, dice, ¡Tío, tío, tío, le dice, vamos a ver qué dice no, no, y, tan, claro. y, y, y, y también la misma corriente de su bot, de su bot en las redes sociales. ¿Qué que es lo que es un bot? robot ah, que, que, que, que están no, adiestrados, que tienen la estrella amarilla. Ah, ¿para qué? Y los pencobots que también decían que no iba a haber elecciones en, en, en el no exterior. no tienen también? Que también no había elecciones en, en el exterior. Entonces dice, pero, pese a que esto supone, es decir, que haya elecciones el, el, el 5 de julio, un desafío político ante la pandemia. Pero, Yo espero que no se preparen ay, como se prepararon para la pandemia, que iniciando en China en noviembre nos a nosotros en marzo sin preparación, sin una mascarilla en los hospitales. Mira, estoy, Yo espero que lo tomen a, Brasil, a tiempo. Mira, y que lo hagan a tiempo. Es, le pregunté a Franklin Romero, <risa> le estoy preguntando a Franklin Romero, ojalá que él pueda río? llamar. ¿Qué dice Franklin? Que él y él dijo que entregó <risa> informes. Digo, sí, él dijo que sí, entregó sí. cuatro informes. Sí, sí. Sí. Pues de, yo no lo sé. Sí, pero vamos a de, ver. Déjame concluir. Ajá. Pese a que supone un desafío político ante la el pandemia. Próximo senador. Pero ese desafío político eh, claro, que supone ante la pandemia... Eh, eh, atención, Giovanni, pásame la factura a, a, a Francia. Fra no a ti, que pero me estaba pasando. No, no está pagando publicidad. Pese a que policía, supone un de desafío hablar. político ante la pandemia, ese desafío es político el pueblo está dispuesto a asumirlo. Ustedes como políticos deben de organizar todo Usted como gobierno, como presidente Junto con la Junta Central Electoral Para que esto se pueda dar y qué bueno que haya que, dicho eso. con la claridad meridiana sí, dar, Y se respete el derecho a del pueblo de ejercer su voto Y elegir a quien quiera o sea, Esperamos eso O sea que el presidente Danilo Medina le echó agua al discurso del PRM le, le echó agua fría. Es que no porque le Porque ese era el discurso de campaña no, del PRM. Es que no le creemos. Ese era el discurso de campaña. Por un y lado lamentablemente eso, para ustedes le echaron agua fría. Por un lado, dice eso. Y por otro lado, envía a su gente a decir otra cosa. Porque Bro. nosotros estamos en la calle y sabemos lo que está pasando. Bueno, tenemos una llamadita, Fulvio, aquí. ¿Cómo no? Adelante, Pacheco. Buenos días. Buen día. ¿Cómo eh? están ustedes? Bien, Bien Pacheco. Esos tres muchachitos que están ahí. Gracias y por los muchachitos. De Carolina, que Ay, están es. en la otra frontera. Una muchachita, cabrón. Y el muchacho mayor... Mira, yo me tiré aquí está el discurso del presidente, lo observé, porque a veces hay que escucharlo. Pero todos los lauros fueron para las autoridades de él. Y en este problema, los verdaderos soldados que están en el frente de batalla son los médicos y las enfermeras. Y no lo mencionó. Eso ¿Sí? fue mal agradecido. No. Un hombre sin sentimiento patriótico. Pacheco, Eso pero él lo mencionó, él A ver, mencionó lo yo. Él mencionó los médicos, Pacheco. Es decir, su su es trabajo, la que, los miembros de Fuerza Armada han hecho su trabajo, los guardias no, no, no, que están sacrificados y lo demás. Pero los médicos policía, es son los que han puesto su vida y su familia en peligro para defender la nación. Y él no tuvo la dignidad, el decoro, ni como dominicano, ni como presidente de mencionar los médicos y todo el personal del Servicio de Salud que han dado su vida defendiendo al pueblo. Okay. Es, es un ingrato. Ay. Es igual que lo, lo, el Congreso Ay. y el PLD. Ay. Ningún trabajador que tenemos dinero en la fp debemos votar Espérate. ni por el pld Pacheco. ni por ninguno de esos congresistas, Pacheco. inclusive los Mira. de la oposición que están Pacheco. ahí y no se manifestaron sobre el 30% Ay. de la FFP. Pero los 40 no, mil millones él mencionó, sí, era factible el... para entregarse al gobierno como, mm. como hicieron ellos. Muchas no mucha gracias. y único Pacheco. que yo vi que reconsideró su posición fue eh, el gracias, muchas, Pacheco. Muchas gracias Pacheco. Gracias, gracias. Pacheco. Señores, él mencionó, no, él mencionó, no se Pacheco. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Él mencionó todo el equipo de salud. Yo entiendo que ahí sí, está todo. Sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Yo tengo que ser no se justo. Ser mesquino, sí, sí, claro. Mesquino. Miren, vamos a la